a la que sí, vamos a más. saludarlo, que ah, no te... ya, aquí estamos. que de noche, a ver, que está, está bien, que está bien, a sí, desde desde bien. Tiempo, aquí estamos. sí, sí, bien, que está Sí, sí, está bien, que que sí, sí. está sí. No sé si tú, alguien no a todos, Bien, todo, todo el público, poder. ¿Sí? Bueno, entonces, buenos días bienvenidos todos ¿Sí ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. sí se escucha esta cosa? bueno bueno. Pues, bueno buenos días a todos vamos a empezar ahorita con el primer coloquio adoniano interinstitucional eh, que se llama Teodoro U Adorno 50, a 50 años de su, eh, de, de su fallecimiento, ¿no? de su aniversario de locoso, entonces como ustedes saben hace como 2-3 meses falleció Adorno y hace 50 años aprovechamos estos días eh, que en México se mueren los muertos, pues tenemos afuera, el tacito también, eh, para recordar un poco eh, algo de su obra sobre todo, de Pasadita también de su vida, eh, de este importantísimo filósofo judío-alemán estadounidense, bueno vivió muchos años allá, eh, etcétera, entonces con, como ustedes saben también familia en Italia, entonces, eh, vamos a empezar sin mayor inauguración así oficial directamente con la primera mesa eh, que se va a llamar Arte y Estética, donde se juntan tres ponencias justamente sobre esta temática en la obra de Adorno. Eh, me da mucho gusto también felicitar eh, justamente también a Aureliano Otega Esquivel, ¿no? su, su cuerpo académico, eh, filosofía filosofía contemporánea de la Universidad de Guanajuato junto con el yo vengo, que se llama Modernidad de Sollo y región de aquí de la Otomana de Querétaro, eh, somos coorganizadores de este evento. Entonces, eh, no sé, ¿en qué hora quieren hablar? ¿Tú quieres empezar? ¿Sí? ¿Sí está bien? Sí, entonces empezamos contigo, y luego y luego yo, en estaría pensado. Entonces, adelante, vamos a empezar con la exposición. Entonces, el doctor Javier Corona Fernández de la Universidad de Guanajuato. Eh, entonces adelante. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias por la, por la invitación. Eh, como tengo poco tiempo y pues es difícil hablar de, de un autor con una obra tan, tan vasta y, y complicada en poco, poco tiempo, pues voy a iniciar rápidamente con la eh, ponencia que tengo, que se llama eh, Arte y Filosofía la objetivación de lo inobjetivable. Eh, al extenderse el orden tecnológico y configurar por medio de sus dispositivos distintos planos de la realidad social, emerge con ello un fenómeno inédito, la creciente estetización de la vida a través de mensajes emitidos por fábricas culturales. De la mano de los medios audiovisuales, de las industrias del diseño, de la imagen y de la publicidad, la representación de la realidad se vuelve profusamente se vuelca, perdón, se vuelca profusamente al estimulante plano del consumismo icónico en la industria del entretenimiento. El impacto sobre la sensibilidad cobra una onerosa factura. El mundo de la belleza y del arte se ven desplazados por el efectismo publicitario de las apariencias, de los simulacros, de las imitaciones. Al ser despojada de su aura por la tecnología, la obra de arte quedó atrapada por la estructura institucional y el poder de la industria cultural que produce y comercializa arte para las masas. Sobre tal vía, el arte fue utilizado en no pocas ocasiones como soporte y justificación del orden social y del poder dominante, aunque este fuese símbolo de sometimiento y represión. En el otro era considerado plano autónomo del talento creativo, se ha dado también una orientación hacia la cosificación de la realidad, de manera que se efectúa una adaptación similar a la del conocimiento, regido por criterios dictados por el rendimiento y la mercantilización de sus productos, el conocimiento convertido en mercancía también. Con este tipo de arte afirmativo que dejó la crítica de lado y se regodeó con el orden establecido, surgió entonces una estética que volcó sus pesquisas hacia el fenómeno de la mercancía y el consumismo, en donde el arte se fusionó a, cab a cabalidad con la vida cotidiana. En mínima moralidad, dice Adorno que el gusto es el sismógrafo más rápido y preciso para informar sobre la experiencia histórica. El arte no escapa a la industria cultural, igual que un proceso que manufactura un artículo determinado. En esta línea de producción sale a la venta también un producto específico, tal como sucede con otras manifestaciones intelectuales, religiosas, políticas o sentimentales. Dialéctica de la Ilustración nos da un, te un testimonio de esto. El arte, dicen Jorge Jaime Adorno, es una especie de mercancía preparada, registrada, asimilada a la producción industrial, adquirible y fungible. Pero esta especie de mercancía, que vivía del hecho de ser vendida y de ser, sin embargo, esencialmente invendible, se convierte hipócritamente en lo invendible de verdad. Tan pronto como el negocio no solo es su intención, sino su mismo principio. La ejecución de Toscanini en la radio es en cierto modo invendible. Se le escucha gratuitamente y a cada sonido de la sinfonía va unido, por así decirlo, el sublime reclamo publicitario de que la sinfonía no sea interrumpida por los anuncios publicitarios. Este concierto se ofrece a ustedes como un servicio público. La estafa se cumple indirectamente a través de la ganancia de todos los productores unidos de coches y jabón, que financian las estaciones de radio y, naturalmente, a través del crecimiento de los negocios, acceder al análisis de los contenidos de verdad que hay en el arte. Así, de igual manera, a como empresa la construcción de un concepto no restrictivo de racionalidad, un pensar transdiscursivo que a través del concepto pueda ir más allá del concepto, en el plano estético la finalidad consistirá en establecer una relación sujeto-objeto, no mediada por el afán de dominio, sino por la afinidad dando cabida a un momento mimético al interior del pensamiento. Pero es preciso aclarar que la mimesis, la identificación con lo real, no se ha mantenido La también la ha penetrado, a tal grado que el arte es una de estas formas de mimesis espiritualizada que se ha transformado y objetivado por la influencia ejercida sobre ella por la racionalidad. En teoría estética, Adorno da cuenta de este argumento. La conducta imitativa tiene su refugio en el arte. El sujeto, cuya autonomía es variable, se enfrenta por medio de la imitación con lo que es distinto de él, aunque no esté separado de ello plenamente. La renuncia de la conducta mimética a las prácticas mágicas, sus predecesoras, implica su participación en la racionalidad. Al ser posible dentro de un ámbito de racionalidad, servirse de los medios de ésta, reacciona contra esa mala irracionalidad de un mundo racionalista y administrado. El objetivo de cualquier racionalidad, el fin de los medios para dominar la naturaleza, sería precisamente algo que ya no es medio, que ya no es racionalidad. La sociedad capitalista oculta y aún niega esa irracionalidad y el arte que se revela contra esto acierta en un doble sentido. Por seguir manteniendo su finalidad que no es racional, Falta de sentido a lo existente. Por el, hasta aquí la referencia adornó. Por el grado de abstracción y por el lenguaje significativo que conllevan, la experiencia estética tiene que hacerse filosofía y, en correspondencia, el concepto filosófico debe desembarazarse de lo específico de la definición y, posteriormente, después de un amplio periplo, recuperarse a sí mismo en un plano sensible conceptual. Filosofía y arte, luego de un ir y venir por caminos que tan pronto se bifurcan como regresan, suministran la llave para interpretar el enigma de las obras de arte en una disposición que no deja de ser intrincada, pero la cual es posible descifrar si seguimos la beta de un lenguaje transdiscursivo que rompe con las normas comunes de la sintaxis. Así lo expresa Adorno. El contenido de verdad de las obras de arte es la solución objetiva del enigma de cada una de ellas. Al tender el enigma hacia la solución, está orientada hacia el contenido de verdad, pero esta solo puede lograrse mediante la reflexión filosófica. Esto y no otra cosa es lo que justifica la estética. Aunque ninguna obra de arte se disuelve en sus notas racionalizadoras, en lo que de ella se juzga, toda ella está vuelta, por esa carencia propia del carácter enigmático, hacia una razón que la interpreta. Hasta aquí la referencia. Para el filósofo de Frankfurt no hay una, una creación, perdón, para el filósofo de Frankfurt no hay una creación meramente intuitiva de arte, como tampoco puede haber una recepción intuitiva adecuada al arte. Al ser portadoras de la expresión de la verdad, las obras de arte no son solo objetos del juicio de gusto. Lo complicado de su forma es un límite difícil de franquear aunque por otra parte tampoco el entendimiento puro se les aproxima en su totalidad. Aquí debemos tomar en cuenta la línea reflexiva que le viene a adorno de la filosofía hegeliana, para la cual el arte es una forma de conocimiento y de expresión de la verdad. Sin embargo, este conocimiento no se conduce deductivamente a partir de principios que puedan ser entendidos como axiomas, y menos aún definirse arbitrariamente como si fuesen ideas sinatas o abstracciones supremas, por el contrario, la obra de arte posee un criterio peculiar de mostrarse y, dado el carácter de su propia estructura, el modo en que transmite la verdad solo nos es comprensible como pluralidad, no como unidad. Su proceder es paratáctico. Por un lado se ofrece al entendimiento, pero a la vez se evade de él. Al pensar la configuración misma de la obra artística, resulta un modo de transmitir la verdad que es único. Esa verdad de las obras de arte no es aquella que se formula en el conocimiento conceptual o en el discurso científico. Tampoco las obras de arte pueden ser tomadas como elementos ilustrativos, utilizados para explicar alguna teoría o precepto filosófico, mucho menos para dar cuerpo a artículos de fe o propaganda política. Si, lo, si la obra de arte cayera en alguno de estos cartabones, sería tan trivial que no permanecería en el imaginario colectivo durante siglos. Sus rasgos no habrían logrado perdurar como en verdad ha sucedido en muchas de las obras maestras, que incrementan su valor de significación con el paso del tiempo. Las obras de arte son enigmáticas por ser la fisionómica de un espíritu objetivo que nunca es transparente a sí mismo en el momento de su manifestación. La categoría del absurdo, la más reacia a la interpretación, está en el espíritu mismo a partir del cual hay que interpretarla. La necesidad que tienen las obras de ser interpretadas, al igual que el alumbramiento de su contenido de verdad, son el enigma de su constitutiva insuficiencia. No llegan a alcanzar lo que en ellas es objetivamente querido. La zona de indeterminación entre lo irrealizable y lo realizado es la que constituye su enigma. Tienen un contenido de verdad y no lo tienen. Para Adorno la obra de arte es una negación determinada expresa una verdad objetiva y al mismo tiempo un enigma. Por otro lado, el artista, el sujeto creador, la imaginación y conciencia creativa del autor, no simbolizan más que fenómenos secundarios. Evidentemente Adorno se pronuncia a favor de una estética de la obra más que de un culto a la persona. No obstante, pese a la atención prodigada a la obra artística en cuanto tal, nuestro filósofo no deja de reconocer el papel enérgico del artífice, Prueba de ello son los estudios que dedicó a notables personajes de la creación artística. Empero, Pero, más allá de este reconocimiento, Adorno considera que la exaltación del genio y la originalidad son instancias utilizadas por la ideología dominante para mantener a los individuos en un absoluto estado de ignorancia. En su sentir, dichos términos, genio y originalidad, ocultan el verdadero origen de la obra de arte que no radica exclusivamente en el artista que la realiza, sino en el sujeto social universal que la hace posible. El artista es sólo su representante. En ese aspecto, la reflexión adorniana hace un interesante replanteamiento del tema del sujeto y dirige su crítica al concepto de genio que Kant formula en la crítica del juicio. Para quien la obra de arte es producida por una facultad oscuramente definida, como una espontaneidad ciega que toma curso en el medio que encarna el artista, aunque propone que interviene también una finalidad sin fin. La crítica que Adorno dirige a esta exposición kantiana es en realidad un rechazo a la imagen carismática y experiente que exalta la idea del hombre como ser creador, facultad reservada a unos pocos y que hace que los demás seres humanos simplemente estén al margen de esta denominación del sujeto productor como figura paradigmática del individuo excepcional, pedestal que sitúa al genio en una dimensión intemporal. Frente a este criterio, Adorno señala que las obras de arte son siempre en sí mismas algo social y no el resultado de la imaginación creadora que anida en un individuo excepcional del que aparentemente de la nada o de un insondable misterio surge una obra paradigmática. Ahora bien, la discrepancia de Adorno con aquella formulación kantiana radica en la cosificación del genio, que a la postre conduce a la evidente utilización comercial de sus obras. A esta salud del mercado del arte ha sabido explotar al máximo ese emblema de lo exclusivo que eh, pero para cotizar en cifras estratosféricas las obras de los genios. ¿Esto querría decir que Adorno prefiere la medianía y lo común en la producción artística? En modo alguno. Al filósofo de Frankfurt le interesa sin lugar a dudas lo que no puede ser repetido, lo que no cae en lo rutinario. Es el nudo dialéctico que ensambla la libertad subjetiva y la necesidad de una realidad social que grita las heridas propias. En teoría estética, el arte es pensado como algo muy peculiar que emerge del fondo abismal de la cultura y rompe las normas sociales. Es una forma espiritual que, por su mera existencia, muestra un profundo cuestionamiento a la sociedad. Sin embargo, el artista con su trabajo no representa a la generación, sino que es un lugar teniente que notifica la relación crítica y negativa de la arte con la organización, estructura y poder de la sociedad. Para Adorno, el mandato que cumple un artista es el dar expresión con su obra a la síntesis que esclarece los procesos sociales e históricos criticando desde sí misma el imperio de la racionalidad instrumental que ha impuesto sobre la realidad empírica la ecuación medios-fines. La importancia que tienen las obras de arte está en relación directa con los momentos de verdad que alumbran. Por esta razón, reivindicando para la obra la noción kantiana de ser una finalidad sin fin, Adorno ahora considera que lo relevante es lo que acontece objetivamente en la obra, no en, el, no en el artista reconocido como genio tal como sucede con el pensamiento filosófico en el arte hay también una preponderancia del objeto en el ensayo titulado que el artista como lugar teniente adornó indica mejor que cualquier otro sabe valerie que el que al artista no pertenece sino lo mínimo de sus formaciones de producción y con ello también el despliegue de la verdad contenida en la obra de arte tiene la rigurosa forma de una legalidad impuesta por la cosa y que frente a esto la cantada libertad creadora del artista no tiene apenas peso no obstante aquí es importante tener en cuenta una diferencia respecto a la primacía del objeto en el plano epistemológico. En efecto, Adorno nos advierte que concluir del materialismo filosófico consecuencias que lleven al realismo estético es falso. Pues si bien es cierto que por ser una forma de conocimiento el arte implica un conocimiento de la realidad, y dado que no existe realidad que no sea social, es lo menos relevante tener en cuenta a sí mismo que el contenido de verdad y las determinaciones sociales son mediaciones, por lo tanto, el carácter cognoscitivo del arte trasciende el conocimiento de la realidad considerada como ser. Su ámbito ontológico no es el mismo que el de la configuración empírica. De ahí que la crítica epistemológica del idealismo que otorga preeminencia al objeto no puede trasladarse sin más al arte, ya que el objeto de este y el objeto de la realidad empírica son por completo diferentes. El arte toma elementos de la realidad empírica, desde luego, pero los altera, los diluyen al proceso creativo para luego reconstruirlos siguiendo sus propias normas. Dice Adorno, la permanencia del objeto solo se afirma estéticamente en arte como forma inconsciente de escribir la historia, como anámnesis de lo subordinado y reprimido, quizá también de lo posible. La permanencia del objeto como potencial de cuanto existe frente al dominio se manifiesta en el arte como su libertad frente a los objetos. Hasta aquí la cita. Lo que el arte expresa de la realidad empírica es precisamente lo que la racionalidad unitaria rechaza. Aquello un que resulta imposible de circunscribir a una definición estática. El arte moderno se despliega en esta ambigüedad. No puede desarrollar la existencia al que está atado. Su cometido es dar voz a lo reprimido, al desconsuelo. Y si la vida social tiene como rasgos la miseria y la aflicción, la fragmentación y el empobrecimiento de la realidad, ese es el conocimiento al cual el arte da rumbo expresivo. Pero en otra dirección, la obra de arte es un rechazo de la realidad empírica y una forma de resistencia, eso es lo que define al arte moderno. En esta trayectoria, el sufrimiento que el arte expresa podría terminar solo si la sociedad llegara a transformarse, cuando el ser humano pudiera acceder a una sociedad liberada. Pero, pero mientras la vida cosificada sea la característica del sentido de realidad de nuestro tiempo, el arte moderno no puede expresar otra cosa que decadencia e infortunio. De verdad, como forma y como concepto respectivamente, arte y filosofía dan testimonio de la vida dañada. Por esta razón, entre arte y filosofía se da una relación complementaria. donde cada parte aporta lo que la otra no puede de la filosofía para que su contenido de verdad sea formulable. En correspondencia, la filosofía necesita del arte para que el camino a la verdad le sea accesible. La complementariedad se corona del siguiente modo. Mientras el conocimiento discursivo devela o expone lo verdadero, este conocimiento no tiene lo verdadero. Por otra parte, el conocimiento que es arte sí tiene lo verdadero, pero como algo que es inconmensurable. En términos filosóficos, la obra de arte es la objetivación de lo inobjetivable. Cito a Adorno. Arte y filosofía son convergentes en el contenido de verdad. La verdad progresivamente desarrollada de la obra de arte no es otra que la del concepto filosófico. Como la filosofía va hacia lo real y no puede tener en sus obras el mismo grado de autarquía, queda roto el ético de los sistemas. La condición de posibilidad de la convergencia entre filosofía y arte hay que buscarla en esa universalidad que posee el arte específicamente como lenguaje sui generis. está aquí la cita, dentro de la parte final de la exposición. Debido a la estructura racional del pensamiento filosófico, que desde sus orígenes, según la lectura de está asentada en la lógica de la identidad, la razón no es ya que lo real no es racional. Pero tras la experiencia del arte, la filosofía debería pensar y decir lo inefable. Mas es preciso tener cuidado y no pretender que la filosofía se convierta en arte. Esto la cancelaría. De hecho, hay una barrera insalvable que hace imposible su asimilación. En el arte, la verdad no está orientada según el principio de dominio. En un mundo racional pero inhumano, el arte representa un refugio crítico sobre la absolutización de la razón instrumental y contra la relación sujeto-objeto como dominación. Además, en su condición de realidad percibida sensorialmente, el arte deja entrever algo que supera a la apariencia. Cito Adorno. La experiencia estética lo es de algo que el espíritu no podría extraer, ni del mundo ni de sí mismo es la posibilidad prometida por la imposibilidad. El arte es promesa de felicidad, pero promesa quebrada. Aquí la cita. Lo más valioso es que en el arte han ido una verdad que es inaccesible a otras esferas autónomas de la racionalidad moderna. En consecuencia, la experiencia estética representa para adorno la actitud crítica frente al principio de realidad opresivo y traza la posibilidad de un momento negativo ante la racionalidad dominante. Dada su pertenencia a la teoría crítica, para Adorno las fuerzas y las relaciones de producción que actúan en la sociedad reaparecen en las obras de arte como formas, porque el trabajo artístico es un trabajo social, igual que los productos artísticos son también resultados sociales. Esta compenetración hace que las fuerzas de producción en las obras de arte no sean en sí mismas diferentes de las sociales. La fortaleza de las obras de arte se funda en esta afinidad. Cito, matizado, no. de El hecho de que haya obras de arte, como vasos y estatuillas antiguas, que salgan a subasta, no es un abuso, sino sencillamente una consecuencia de la parte que tienen en el arte las relaciones de producción. Hasta aquí la cita. La realidad permea las obras de arte a tal grado que un arte que no tuviera nada de ideología, sería imposible. De ahí, he ahí una prueba de las aporías en las que está envuelta la creación artística en la sociedad actual. Aunque es preciso tomar en cuenta también que, si por alguna razón el arte deja de lado su autonomía, queda por completo absorbido por el ámbito y la dinámica de la sociedad existente. Por el contrario, si permanece al margen como una realidad para sí, queda reducido a un fenómeno sin importancia y por lo tanto integrado al todo social. La importancia de las obras de arte radica en su fuerza de expresión, por eso no pueden renunciar del todo a la comunicación. Su valía radica en la extrema, la cual acontece a través de un gesto sin palabras que les hace intensamente elocuentes, gesto que a menudo las torna dramáticas como heridas sociales cito a Adorno, las zonas socialmente críticas de las obras de arte son aquellas que causan dolor, allí donde su expresión, históricamente determinada, hace que salga a la luz la falsedad de un estado social. Hasta aquí la cita. Adorno se refiere en este contexto a la obra de Picasso, que da cuenta del terror mudo de una comunidad destruida por el bombardeo. El Guernica es la expresión de la protesta social, elocuencia sin palabras, de una realidad inhumana plasmada en un cuadro compuesto con la muda fuerza expresiva de la obra de arte, que le da a un, a un episodio históricamente determinado una inigualable profundidad de significación. Aquí es donde cobra relevancia la reflexión sobre la obra y su envergadura, en donde el artista es el medio, el lugarteniente que da cuenta, que da cuerpo, perdón, que da cuerpo a un estado de cosas de alta significación para el conocimiento de lo que somos y podríamos ser como individuos y como especie. En Crítica Cultural y Sociedad, Adorno indica, el arte densamente organizado, articulado sin lagunas y sensualizado precisamente por su fuerza de conciencia, ese arte que busca Valéry es apenas realizable, pero ese arte encarna la resistencia contra la presión indecible que el mero ente ejerce sobre el humano, ese arte está en representación de aquello que podríamos ser. No atontarse, no dejarse engañar, no colaborar, tales son los modos de comportamiento social que se decantan de la obra de Valdé. La obra que se niega a jugar el juego del falso humanismo, del acuerdo social con la degradación del hombre. Construir obras de arte significa para él negarse al opio en el que se ha convertido el gran arte de los sentidos, desde Wagner, Baudelaire y Manet, defenderse de la humillación que hace de las obras medios y de los consumidores víctimas del tratamiento psicotécnico que representa. Está aquí la cita. El artista como lugarteniente, ensayo dedicado a Valeria, del que tomamos este fragmento, concentra en un punto nodal el sentido de adorno respecto al valor del pensamiento y la creatividad. El alcance que aún tiene la filosofía y el arte, el peso y la magnitud de la fantasía exacta, que permite remontar el esquema productivista de medios fines y ensamblar en una constelación dinámica lo más preciado de la subjetividad libre. El contenido es accesible en el campo de fuerzas entre mínesis y racionalidad. Termino con esto. En la clase número 21 de sus lecciones de estética, dictada el 12 de febrero de 1959, Adorno expone de manera brillante, entre otros, los temas de la producción artística y de la obra de arte, ahora como espíritu objetivado. El ejemplo que ahora tomamos para ilustrar el ensamble entre mimesis y racionalidad se centra en la elucidación que lleva a cabo Adorno, no en la pintura, como en el caso Arriba, referido sobre Picasso, y el grito de dolor, sino en la música de Bach y ese otro ámbito de realidad creado por el arte. La disertación gira entonces sobre dos formas musicales, la y la fuga, estas como productos del espíritu objetivo que se oponen de manera totalmente autónoma al artista, la objetivación de un hecho histórico social que se expresa en el lenguaje simbólico del arte sino algo que se da al interior de la música misma y que puede ser para nosotros ejemplo de ese enigma del arte anteriormente aludido El modelo de interpretación es entonces Bach y la forma musical denominada fuga. En este texto que recoge la última de las lecciones sobre estética dictada por Adorno, leemos lo siguiente a propósito de la producción artística. Si se comparan todas las fugas antes y después de Bach, por las fugas bajianas, en las Bach se tiene realmente el sentimiento de una absoluta autenticidad, de esta forma, como no fue alcanzada en ningún otro caso. Para obtener esa objetividad, para que se realice ese espíritu objetivo, solo se, se requiere precisamente de toda la fuerza del sujeto, que desde luego, no solo no es otra cosa que lo que se impone libremente de suyo, sino que directamente radica en cómo ese, ese sujeto se extinga en esa objetividad latente, en esta objetividad no existente, y a través de ese extinguirse, la forma no existente, oculta, se convierta en una forma visible. Hasta aquí en la cita. Fiel a su pensamiento, se para ser un instrumento en el circuito de la comunicación. La mejor referencia es la obra de arte que, como en el caso de Bach, es una utopía que anticipa por medio de su forma lo que ella sería finalmente. Sin embargo, el acceso a la felicidad que deja entrever la música de Bach forma parte de un momento que ha quedado atrás para la humanidad. En la música, el arte moderno es disonante, como en literatura que se y sin sentido. Si quiere ser expresión de su tiempo en una situación carente de libertad, el arte solo es dueño, como la filosofía, de la imagen de la libertad en la negación de la falta de extra. Su esperanza expresa lo que verdaderamente importa, aquello a lo que el concepto no llega. Gracias. gracias, igual, yo creo que dejamos como se acostumbra la discusión para el final, ¿eh? entonces sí, sí entonces, entonces sí. seguimos, muchas gracias Javier por esta interesante ponencia, entonces seguimos eh, con Yair eh, eh, Joel Contreras García, adelante, muchas gracias también por haber estado en esta habitación, gracias a eh, bueno, bueno, ah, bueno, se escuchan, eh, la ponencia es acerca de de diálogo, donde a la estética, a la estetización de la política fascista se le opone la, la, el carácter político del arte moderno. ¿Cómo entender esto? ¿Qué entienden ustedes cuando estamos hablando de arte moderno? ¿no? ¿En qué podrán pensar? Como se dijo hace un momento en la conferencia anterior, el arte moderno sobre todo se refiere a un arte que expresa un tipo de racionalidad. ¿A qué racionalidad nos estamos refiriendo? Nos referimos a la racionalidad propiamente moderna. Hay una racionalidad instrumental, como se mencionó anteriormente, lo que es la de los medios, pero hay una racionalidad ilustrada que tiene que ver con la libertad, la libertad propia de los ilustrados. Cuando hablamos de ilustración, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien tiene alguna idea? Cuando estamos hablando de ilustración, ¿qué les viene a la mente? ¿Por acá? La idea de un futuro mejor. La idea de un, ¿Qué más? Muy bien, la idea de un futuro mejor. ¿Qué otra cosa? Conocimiento. Conocimiento. Eso tiene que ver con la conformación de este proceso cultural que es la ilustración, y que tenía que ver con la emancipación de los seres humanos. ¿En qué momento situamos la ilustración, más o menos? ¿Alguna idea? Artículo 17 y 18. Esta ilustración se opone a una forma de pensamiento dogmática medieval. Cuando estamos hablando de ilustración, generalmente pensamos, por ejemplo, en pensadores alemanes como Kant, que decía: el pensamiento tiene que ayudar a que el hombre se libere. ¿Cuál era el lema que utilizaba Kant? ¿Alguien lo recuerda? ¿Y qué significa ¿Cómo? Pensar por uno mismo. Y eso se opone a una forma de pensamiento que no es precisamente la de aquel que piensa por sí mismo, sino aquel que sigue las órdenes de alguien más, o que sigue las instrucciones o el contenido de pensamiento de alguien más. El contenido del arte moderno entonces, se relacionaría directamente con esta forma de pensamiento, un pensamiento ilustrado que tiene a la emancipación de los hombres. Pero lo que vemos en realidad es, es un arte como la que se mencionó hace un momento. ¿Cómo es el arte que vemos? ¿Es un arte en el cual las personas piensan o no? Cuando estamos hablando de arte, por ejemplo, en este momento, ¿en qué pensamos inmediatamente? En la industria cultural, ¿no? Porque, básicamente, la idea sería relacionar el arte con la cultura y el pensamiento. ¿Qué es cultura? La cultura sería algo así como las formas en que se produce y se reproduce el mundo de los seres humanos. El arte forma parte de la cultura, pero hay diferentes tipos de arte, decíamos hace un momento. Va a haber un arte propio de la modernidad. Que va a ser un arte que reivindica esta forma de razón, donde el hombre piensa por sí mismo. ¿Sí existirá un arte de este tipo? ¿no ¿Ustedes qué creen? Sí, claro, desde Picasso, por ejemplo, con la guerra mm -hmm. de Milka, ¿no? Donde se transforma toda la situación de la barbarie fascista en España, ¿no? Ajá. De hecho, hay una anécdota muy famosa, puedo mencionarla claro, sí, sí. En una exposición en París, cuando estaba París ocupado por los nazis, ¿no? Estaba una exposición de Picasso. Entonces ahí estaba precisamente ya la famosa Guernica, que es un cuadro gigantesco, ¿no? Y uno de los generales nazis, al verla, dijo, ¡qué horror! ¡qué pintura tan horrible! A lo que Picasso estaba ahí y le dijo, esa pintura yo no la pinté, la pintaron ustedes. Sí. Muy bien, precisamente de eso se trata. El arte moderno va a encarnar una forma de nacionalidad crítica, como se dijo hace un momento. Si la nacionalidad común va a ser una racionalidad que impone una obediencia, la racionalidad crítica va a ser una racionalidad que reflexiona. ¿Y qué va a ser aquello que va a reflexionar el arte moderno? Pues la sociedad en la cual se encuentra, por eso obras como estas, ¿no? El arte moderno entonces que se enfrenta a la racionalidad instrumental va a caracterizarse precisamente por eso, por ser un arte que reflexiona, que piensa. ¿Ustedes creen que a partir del arte se puede pensar? O se, ¿O se tendría que pensar, o sería como se dijo hace un momento, algo que no tendría que ver con el arte? ¿Alguna idea? Por supuesto, el arte permite pensar como parte de la cultura, es pensamiento. Eso sería de acuerdo a la idea de la ilustración, pero el arte que generalmente se tiene como moderno, no es un arte que, mejor dicho, el, la forma sensible que se presenta en esa sociedad no es una forma que haga pensarse, de una forma que hace obedecer. Se dio un ejemplo de arte de un moderno hace un momento, pero ¿se podría pensar un ejemplo del arte fascista, y de la política fascista? A ver, ayúdenme. ¿Ustedes se les ocurre algún tipo de arte fascista en particular? El cine de la... Este, muy bien. ¿El cine de quién? De esta... De, Riffen, muy también. bien. De esa. ¿Qué vemos en el cine de? Propaganda. Propaganda, muy bien. En los términos del pensamiento, ¿habrá una incitación al pensamiento en el cine de Riefenstahl? Ustedes contéstenme. Si ¿Sí han visto las películas, o la mano quien haya visto las películas de Riefenstahl. ¿Hay una reflexión, hay pensamiento en este cine? ¿Ustedes qué creen? En cualquier actividad hay pensamiento, en cualquier forma de cultura hay pensamiento, pero hay diferentes tipos de pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento vemos en el cine de Riefenstahl? Pensamiento ideológico, ¿no? Ajá. Que hay reflexión, moderno. vamos a caracterizar básicamente el cine de Riefenstahl, es un cine que tiene órdenes y consignas, el arte moderno surge básicamente con la idea en el cine de cuerpos que se mueven hacia una idea, piensen esto, antes del cine había representaciones de cuerpos pero los cuerpos no se movían hacia algo, en el cine se van a mover hacia algo, en el cine de Riefenstahl hay cuerpos que se mueven hacia qué, hacia la uniformidad. Hacer uniformidad, habrá pensamiento reflexivo ahí. Entonces, este es un buen modelo para pensar el arte fascista como un arte de un pensamiento que tiende a hacer que los hombres obedezcan. ¿Y obedezcan qué tipo de órdenes? ¿Qué tipo de órdenes se dan en este cine? ¿Qué tipo de órdenes? Órdenes a obedecer. ¿Hacia dónde marchan esos soldados que aparecen en las películas de Rifle hacia la guerra. ¿Sí lo ven? Entonces, hay pensamiento, pero no hay un pensamiento crítico. El arte moderno, por el contrario, se va a situar en una posición de crítica y de reflexión respecto a esta otra forma de cultura y de pensamiento. ¿Cómo se caracterizarían estas obras del arte moderno entonces? Por ser reflexivas, por ser críticas, por denunciar el sufrimiento. De repente, cuando uno ve obras de arte moderno, con, los, ¿con qué se encuentra uno? Por ejemplo, con el cine de Chaplin, en la famosa película Tiempos Modernos, Ajá. a contracorriente ¿no? de la autora alemana, ahí vemos la satirización del pensamiento automatizado, ¿no? en la fábrica cuando Chaplin está en ¿no? Tiempos Modernos ensamblando las piezas y se va y se mete por los engranajes, es toda una parodia precisamente de la automatización ¿sí? y de la inhumanización del obrero. Pero Chaplin por supuesto que es muy moderno. Pero es un gran artista. Eso dificulta un poco ver eso que estamos diciendo, ¿no? Porque de repente te, te emociona, ¿no? Es conmovedor. Ver a Chakri, ¿no? Y te ríes. Por supuesto, pero en otro tipo de obras como la que se mencionó hace un momento, ¿qué es lo que encontramos? En Picasso, por ejemplo, ¿qué es lo que encontramos? La expresión del dolor, de la muerte, el horror, ¿no? Ajá. ¿Eso sería racional? ¿Ustedes creen? ¿Cómo sea, ¿eso sería racional? Claro. ¿O es más bien irracional? Racional porque hay una racionalización del fascismo. De Por muerte. supuesto, hay una raci mostrarle racional de la violencia, ¿no? de esto otro que estábamos mencionando. Entonces, cuando hablamos de un arte moderno frente a un arte, una estetización de la política fascista, vemos estas dos luchas, entre una modernidad que tiene una racionalidad instrumental y una modernidad que tiene una racionalidad ilustrada, una ilustración que tiende a la liberación de los hombres. ¿Qué más podemos ver en el cine de Riefenstein? Ah, bueno, me dijeron que... Eh, ¿Más personas vieron esas películas? ¿Olimpia y tú en la otra? El triunfo de la voluntad Ajá. ¿Qué vemos en esas películas? ¿Alguien me recuerda? ¿En ¿Olimpia de qué se trata? En la Olimpia del 36 en Berlín ¿Les gustó ver Olimpia? Es buenísimo ¿Por qué, les gustó? ¿Por qué les gustó? Por supuesto, estos cuerpos tan hermosos Que se están moviendo no ¿Por qué les gustó Olimpia? No sé, la vi hace tantos años Que no te, no te puedo responder Bueno, vean la hora Y vean la sección de deportes De un noticiero Y van a encontrar muchísimas similitudes De verdad, O sea, parece difícil pero, pero de verdad, hay mucha similitud ¿Por qué? Porque se están tomando los elementos De los modelos no Supuestamente, ¿no? Pero en el fondo le decía hace un momento ¿Qué va a caracterizar a este cine? A esta forma de arte moderno el movimiento de los cuerpos hacia dónde dijimos hace una idea, y en el deporte, que están en las películas, hacia la guerra. Ajá. Entonces, lo que tenemos en, este, en esta estetización fascista de la política es este, ordenar y dar consignas a través de una forma sencilla en esa situación, en ese arte. ¿Va a haber pensamiento? Sí, pero no un pensamiento reflexivo, crítico. Y si hay un artista, o si hay arte, ¿cómo se va a enfrentar a esto? Desde una perspectiva crítica o reflexiva como la que se mencionó hace un momento. ¿Cómo podríamos caracterizar el arte moderno? Como un arte reflexivo, crítico, autónomo a las condiciones de la realidad. ¿Y cómo podemos caracterizar el arte fascista? ¿Qué características se les ocurren? ¿Qué vemos? Es un pensamiento cosificado, diría Dobry. Cosificado, precisamente. Pondríamos otro ejemplo, el nacimiento de una nación, de Griffin de Ahora se considera una obra maestra, que es profundamente racista, fascista, ¿no? Contra Ajá. la población afroamericana donde los negros aparecen como violadores, como criminales, como la gente más sucia que existe en el mundo. Y sin embargo, a, pasar, a pesar de ese carácter ideológico, profundamente supremacista y racista, ¿no? el nacimiento de una, de una nación es una obra estética. Ajá. A ver, voy a dar algunas características como muy básicas, todo lo que pude identificar. En primer lugar, habría una cuestión de lo clásico, habría una idea del clasicismo, ¿no? Pero, ¿qué es el mundo griego y romano? ¿Cómo es el clasicismo? ¿Qué contenidos tiene? Hay una... Se pretenden remitir a lo clásico, pero dejan de lado el humanismo y la racionalidad en esas películas. Había la ritualidad. ¿En qué sentido habrá ritualidad en estas películas? O en el fascismo. En, en tanto hay movimientos o formas, incluso como si se tratara de un ritual. O sea, las personas se mueven y actúan no por una convicción o por una idea, sino por cumplir una serie de reglas, una serie de modalidades ¿dónde queda la racionalidad? ¿ahí si sí ven cómo funciona esto? después podremos tener la espectacularidad ¿hay espectacularidad en esas películas? el cine se caracteriza por espectacularidad ¿en el fascismo habrá espectacularidad? ¿en otras formas de política hay espectacularidad? piensen ¿Sí la habrá o no la habrá? pero en la modernidad particularmente va a haber una espectacularidad muy particular por los medios de comunicación que empieza a haber la espectacularidad se convierte entonces en algo elemental para poder dar el mensaje de la política. Por ejemplo, en ese momento, la mayor parte de los contenidos políticos se convierten en espectáculo. ¿Es lo mismo la política que el espectáculo? ¿Ustedes qué creen? ¿Será lo mismo? ¿Será deseable que lo, la política se convierta en un espectáculo? No, pero sucede. Por ejemplo, en Estados Unidos, Schwarzenegger, ¿no? Terminator termina siendo gobernador. Muy, bien, muy Ronald, bien. Ronald Reagan, un actor de segunda, también presidente de los Estados Unidos. El gobernador acá de Cuernavaca, el futbol, un futbolista. ¿no? Muy, bien. muy bien. Donald Trump bien, Muy bien, a eso vamos. ¿Tendrá alguna utilidad que el espectáculo se convierta en la forma de la política por excelencia? ¿Ustedes qué creen? Decíamos hace un momento: el arte y la cultura tienen que ver con el pensar, con el pensamiento. Cuando asistimos a un espectáculo, pensamos. Somos seres humanos, no podemos dejar de pensar, ¿no? Pero qué tipo de pensamientos tenemos o qué tipo de pensamientos vemos cuando asistimos a un espectáculo? Y no de una manera formal, ¿no? O sea, piensen en concreto, ¿no? Los espectáculos de esos grupos que emocionan tanto a las jovencitas, ¿no? ¿Qué es lo que vemos ahí? Eso te, y se los planteo, ¿eso tendrá que ver con la política del fascismo? ¿Con el fascismo? Piensen en las personas que aparecen en esas películas, ¿cómo ven a los dirigentes del Partido Nacional Socialista? ¿Los ven como sus iguales? ¿Los ven como otras personas? ¿Cómo los ven? ¿Y cómo ven ahora las personas a estas personas que se dedican al espectáculo? Se supone que son algo especial o mejor. ¿En realidad son especiales o mejores las personas que aparecen en el espectáculo? Piensen en concreto, no, sé, no estoy tan al tanto ¿no? de los espectáculos actuales, ¿no? pero ¿esas personas van a, son en realidad mejores o podemos aprender algo de ellas? El espectáculo, entonces, sirve para eliminar esta posibilidad de comprender y de emitir mensajes con contenido racional. Es más bien una cuestión de emoción, pero una emoción como muy básica, ¿si ¿Sí lo ven? El espectáculo, entonces, sirve para evitar esta racionalización y reflexión. Y si el arte, bueno, primero terminamos con esta caracterización de lo que sería el arte fascista y paseamos al arte moderno, ¿no? Entonces, básicamente, tendríamos estos elementos y lo vericoso, las guerras, ¿no? Toda esta política y cultura dirigida para controlar cuerpos que se vayan hacia la guerra. ¿Cuál era la política fascista? ¿En qué consistía, básicamente? ¿En racismo y expansión, ¿no? ¿A través de qué? De la guerra. ¿Alguien racionalmente aceptaría ir a la guerra por estos principios? Entonces, la propaganda nacionalsocialista sirvió para esto a partir de usar la idea del clasicismo, que les digo, se vacía de esos contenidos, la vitalidad y la espectacularidad. En, este, en esta situación, el arte moderno, como se dijo hace un momento, va a enfrentarse a esta forma de estética, y lo va a hacer a través de sus características. Una de ellas, les decía, es el carácter de la racionalidad crítica. Y si se es crítico en un contexto como el que estábamos mencionando, ¿qué formas va a adquirir este arte? formas hermosas, sensuales, tranquilas, apacibles, ¿cómo va a ser este arte? ¿A quién les gusta el arte moderno o no? ¿A quién le gusta el arte moderno? A ver, levanten la mano. ¿Por qué les gusta este arte? ¿Y en qué tipo de artistas estaremos pensando? Por ejemplo, el tipo de arte, hablando del cine, sería un arte siniestro. Grotesco. Muy bien. Y, y horroroso en ciertos aspectos. Muy, pues, bien, muy bien, Por ejemplo, el cine de David Lynch, no sé si ustedes han visto David Lynch, no es nada gratificante. El cine de David Cronenberg tampoco, pero es fuertemente reflexivo. Muy bien. ¿Cómo? Muy bien. ¿Cómo caracterizarías ese cine o esa arte? Pues es plástico. Además de la disciplina, ¿no? ¿Qué, ¿qué calificativo le darías? Este? ¿Y esa no realidad es, cómo es? Más crudo, no es, no es? Muy bien, más cruda. Estamos utilizando la es Muy bien. Lee. Muy bien. O sea, piensen en la mayoría de los artistas... Happy. ¿Cómo? Capiante, ¿eh? feliz, ¿no? Ajá. Bellas, sensuales, Predecible. predecibles. ¿A dónde cómo se sitúa frente a este tipo de arte? Si es que se le podría llamar arte, más bien hace una crítica y la identifica con un término que es la de la industria cultural. Esa industria cultural, ¿qué papel va a jugar en relación a la racionalidad convencional o normal? Va a normalizar las cosas. ¿A ustedes les gustan este tipo de entretenimientos y música? Oh, aquí pueden decir que no, pero eso respóndanse. ¿Les, gusta, les, gusta, pues sí, ¿Les gustan este tipo de películas, canciones y demás? A veces. A la mayor parte del personal les agrada, ¿no? Pero, ¿cuál es la, fun cuál sería la, cuál es la función de esto? Este contexto que mencionábamos hace un momento de la racionalidad violenta que dirige los cuerpos hacia su violentación es algo que ya pasó, o es algo que sigue constante. La, ¿Los gobiernos siguen dirigiendo a las personas hacia su violentación, hacia la guerra? ¿Hacia su explotación? Por supuesto, ¿y cuál es la forma de evitar que las personas se den cuenta de esto? de industrias culturales, disfrute el placer, si están siendo explotadas o van a la guerra, pero el fin de semana pueden ir al centro comercial y comprarse unas palomitas y una buena ropa y ver una película donde todo es muy bonito, pues a las personas se les olvida, ¿no? Entonces la industria cultural va a cumplir esta función en la sociedad capitalista para adorno. Y el arte, ¿qué papel va a jugar entonces en esa sociedad? Si la mayor parte de la gente lo que quiere es consumir este tipo de contenidos ¿Qué papel va a jugar el arte y los artistas? ¿Cómo se van a situar? ¿Va a ser una situación cómoda? ¿Qué pasaría con un Picasso ahora mismo, acá en la Ciudad de México, en Querétaro? Que empezara a estudiar en las facultades que hay ahorita y tratara de mostrarle sus obras a las personas y difundirlas en esta sociedad. ¿Ustedes creen que sería fácil? Imaginación. lo okay. Imaginación. ¿Lo podría hacer? O los escritores. ¿Cómo es la literatura de la modernidad? La literatura de la de veras, ¿no? Como decíamos hace un momento esta que entendí bien. ¿Cómo es la literatura en la modernidad? ¿Qué autores se les ocurre? Peter Hanke. <risa> <risa> Peter Hanke, ¿no? Muy bueno. ¿Alguien aquí le gusta la literatura? Igual y no han reflexionado que algunos de los, de los, de los de escritores que más les gustan son escritores modernos. A ver, ver. algunos de los escritores más famosos en este momento que se les venga a la cabeza alguno. Un nombre, a ver. ¿Cómo? Huracán. Uf, más clásico, más clásico y más duro. A Alemania. Peter Lóster. Eh, estoy pensando realmente en autores que chocan, que se enfrentan, con los cuales inicia el Carlos moderno. ¿Cómo se llama ese señor? Kafka. Kafka. Kafka es el modelo de lo que estamos diciendo. Kafka, la, le la lectura de Kafka es una lectura agradable, es que es muy cabrón, es hermosa pero al mismo tiempo es difícil, piensen en el proceso, Pesadiesca. de repente dices, pero ¿qué está pasando aquí? No? ajá y de repente dicen, ah es que es algo imaginario, le han dado a llevar así, como que era un fantasioso, es fantasioso es realidad, ¿cuántos de ustedes han encontrado en esta situación donde quieren hablar con una autoridad y la autoridad los minimiza, los explica, no les hace caso, incluso hasta los trata de humillar? o que han perdido algo, que han sido violentados, o que les han quitado algo realmente importante. Kafka en realidad está hablando de la realidad que se está viviendo, está hablando de una manera sensible, estética. Pero ¿en qué década, en qué momento se encuentra Kafka? ¿Ante ¿Qué editores tenía que presentar su obra? ¿Qué lectores lo iban a leer? Él escribe en Alemania, él escribe en alemán, pero ¿de qué cosas está hablando? Para Kafka fue sencillo, es un, es un buen ejemplo para lo que estamos diciendo, acuérdense de lo que decíamos hace un momento, la dimensión de lo sensible en la sociedad eh, capitalista va a implicar esto, una serie de órdenes hacia cuerpos que se dirigen hacia su propia violentación. Y Kafka era judío, ¿hacia dónde se supone que tendría que dirigirse a su corporalidad y la de sus familiares? Él se sitúa en esta situación, entonces su obra va a ser una respuesta, y les decía nuevamente, el ejemplo de Kafka lo pensé para reflexionar sobre el papel del artista realmente moderno. Kafka pudo publicar en vida, en realidad muy poco. Publicó terminadas muy pocas. Lo que conoció de Kafka fue posteriormente, ¿no? Y después de muchas... Después de lo que tenemos en la modernidad que mencionábamos hace un momento basan a ser artistas marginados, cuyas obras son incómodas e indeseables. Parte de su carácter de horror... Bueno, de va a tener que ver con esto, pero también con la situación del artista y de la obra de arte crítica o reflexiva. ¿Cómo luchar contra los contenidos de las series o las películas o las músicas que escuchan sus hijos, sus sobrinos o hasta ustedes mismos? No? Bueno, ustedes mismos no, no, lo salva un poco del el espectáculo, ¿no? pero la mayor parte de las personas es muy complicado poderles hacerles llegar ese tipo de contenidos. Y en esta situación lo que estamos advirtiendo es la situación misma. De, del arte moderno. El arte moderno, entonces, básicamente en los términos en los que estamos mencionándolo acá, va a caracterizarse por algunas, eh, algunos elementos. ¿no? Uno de ellos, el básico, a mi modo de ver, tiene que ver con la racionalidad. La racionalidad a la cual se refiere, remite y contiene es una racionalidad crítica y reflexiva, reflexiva de la violencia y el horror. Va a ser disonante. La realidad que mencionábamos hace un momento va a tener que ver con la cultura con la cultura como forma de pensamiento, eso es algo que me gustaría que recordaran después de esta participación. ¿no? El arte tiene que ver con el pensamiento, no podemos hacer ni percibir arte sin estar pensando. Cuando usted ve un cuadro, ¿con qué lo ve? Con sus ojos, lo ve con su pensamiento, incluso sus ojos pueden irse desgastando a lo largo de su vida, pero su pensamiento puede irse enriqueciendo y en esa medida el contenido que usted va a ver va a ser mejor, o más grande, o diferente, o más rico. Con sus oídos, ¿no? se escucha con su pensamiento. El arte se, refiere, se relaciona directamente con el pensamiento y es algo importante. ¿no? Un pensamiento que se dirige a mover los cuerpos, que tiende a cuerpos que se mueven. El cine, que es sobre todo lo que me interesaba tratar aquí, disculpen lo desordenado, pero traté de inventar algo un poco dinámico, o sea, no funcionó del todo al principio, pero bueno, la idea del cine es esta, es un arte como las otras, pero más evidentemente que consiste en ideas para dirigir cuerpos, y el modelo de es un cine que tiene ideas, y órdenes no hay pensamiento reflexivo, por el contrario, el arte moderno se va a caracterizar por tener contenidos de pensamiento que dirigen los cuerpos hacia su rebelión y hacia la reivindicación de los humillados. En esta situación de la modernidad de la relación instrumental que mencionábamos, hay humillados y excluidos. El artista moderno va a tratar de responder por ellos. Y pues bueno, estamos en esta situación con esos contenidos, pero hay arte todavía con pensamiento que estaban por hacerse y estaban por disfrutarse. ¿No? Entonces, eh, solamente quería quedarme con eso y que Adorno es un muy buen referente para pensar estas dinámicas y estos recursos para acercarse y producir arte. Gracias. Sí, muchas gracias por, por la exposición. Y entonces vamos a seguir con mi exposición, que se habla, eh, llama eh, Bertolt Brecht y Adorno, o Algeristia Adorno y Adorno. La idea es un poco comparar estos dos pensadores, bueno, los dos a la vez son músicos, como <coughs> artistas, venían, dice lucas con una idea parecida en el gran hotel abismo, no vende ese hotel con cinco estrellas, así igual se servir un champaña de, no sé, dos mil dólares, pena y como el mundo se está lentamente yendo al abismo. Entonces, toda esta actitud critica, digamos, los marxistas más decididos, los comunistas más... Uh, de partido, como si lo son Lucas y Brecht de alguna manera, aunque quería concentrarme en el dato al Brecht, no Brecht diría, la teoría crítica es esta ep, es, no es de grupo de personas o algo tiene don afuera también su tequila, no bueno, son mezcal ¿verdad? Eso es sí, eso, me parece que bueno, no sé si tomó mezcal escal, pero si tomaron obviamente eh, el que más eh, aportaba la música, era uno, no, no, esta me contaba al. ...en estas fiestas, y de casi siempre había un piano por ahí, a todos lo tocaba, y una vez le dije a... Tanto que Adorno Teddy, ¿no? Como ustedes saben, Adorno era Teddy, de Theodore, ¿no? En Teddy siempre estaba en el piano y una vez le dije, que ¿qué es lo que tanto tocaban? Porque así es como el mito en Frankfurt de las fiestas de esta gente. No, ya, me refiero a la pocas obras después del fascismo, ¿no? Ya cuando ya regresaron a Frankfurt, entonces él decía, Brecht cantaba, taparon, es lo dije mal, tocaba las canciones de Brecht, ¿no? Brecht en sus obras de teatro hay muchísimas canciones que son centrales para la construcción de las obras. Entonces, y le dije a Schmidt, ¿a poco también las can cantaba? ¿no? Porque pensando en este conflicto, que es muy eh, común eh, conocerlo, me decía, sí, por supuesto que las cantaba, pero muy quietecito. ¿no? Entonces, <risa> esa es la respuesta que de daba Schmidt que nunca voy a olvidar. Lo que quiero decir con todo esto, yo, y un poco como prueba de lo que hoy en día quiero exponer, sí había, a pesar de la mutua crítica, la mutua rechazo a veces incluso, o digamos, o diferencias bastante destacadas entre los dos autores, Nador ¿no? no consideraba... Brecht a veces es no, un hombre, como ya dije, demasiado sacando al Partido Comunista, a pesar de todas sus eh, contradicciones y su no distanciamiento del estado del Partido, etc. Esto, en muy pocas palabras, es la crítica de Adorno. A Brecht, de alguna manera, de repente, se nota también la estética de Brecht de Adorno, pero a pesar de eso, había una, una, más que una estimación que una, una adoración de Brecht. ¿no? Si uno toca sus canciones, todo el tiempo en las fiestas y hasta las canta, en general es algo de unas canciones muy tempranas el mismo Brecht, después son bail y otros ¿no? que hacen la música de todo, no son las obras de Brecht ¿no? y las hace juntos, la ¿no? misma música la discute con los autores y Adón las canta entonces de no hay un texto muy interesante donde analiza una obra musical de Brecht, ¿no? que es una obra que también escribe solo de texto, pero discute la música con el músico, en este caso que es de Eisler, se me acuerdo bien. Es una canción muy importante eh, que Brecht hace para las Olimpiadas de los Obreros en Moscú. ¿No? Hace rato se menciona la película de, de Riefenstahl Olimpia, ¿no? que es un, ¿no? una película hecha para parte de las Olimpiadas en Berlín. ¿no? En, eh, al inicio del, del nazismo, muy importante para la obra propagandística de los nazis, ¿no? donde ah, existen casi todos los países del mundo. ¿no? Para los nazis era muy importante ser reconocidos por el mundo entero, ¿no? que no hacer una cosa aislada y lograron hacerlo por casi todo el tiempo que duró su régimen. Muy, muy al final lo perdieron, digamos, este apoyo internacional, entonces las olimpiadas eran centrales y en Moscú en el mismo año se organizaron las contra-olimpiadas, esas olimpiadas de los obreros, para las cuales la, la música principal fue encargado eh, que le hagan eh, Brecht y su equipo, espero ¿no? que lo dame bien, fue Eisler, entonces en esta canción aparece algo que Adorno analiza luego en sus escritos, porque es una marcha, ¿No? le encargan a Brecht y a Isla O'Reilly hacer una marcha para abrir las Olimpiadas y hacen una marcha que es obviamente algo que no a primera vista, no coincide obviamente con lo que propone estéticamente Adorno, ¿no? una marcha, con, como todos sabemos tiene una cuestión militarizada en las marchas, siempre por definición, pero lo que hace Brecht con, su, con sus músicos interrumpe el ritmo tipo de la marcha. ¿no? Hacer una copes, lo que es que en ninguna marcha de la historia humana creo que tiene obtiene sin copes, ¿no? De repente hay como un paso atrasado a propósito, ¿no? Porque no saben hacer marcha sino, entonces, interrumpen, digamos de la estética de la marcha, aceptan el encargo del los... Moscú, de la Conta imperial pero al mismo tiempo no lo aceptan, entonces esto porque hacen una, ¿verdad? una contra mancha. entonces eh, de, de, de la cual mi texto es bellísimo, ¿no? la frase que más me gusta eh, es porque el ser humano, el hombre, el ser humano es un ser humano, no le gustan mucho las botas en la cara como tampoco le gustan mucho de él, ¿no? y por esto dos, tres, izquierda, dos, tres, etc. Únete a nuestras filas, obreros, etc. Vamos a luchar juntos, algo así. Entonces, eh, esta obra le encanta a Adorno, a pesar de ser una marcha, Adorno la defiende subrayando este carácter rebelde en la música que usan los músicos que trabajan con Brecht. Entonces, menciono este aspecto porque Adorno, y en general la de crítica, después te escogiste este tema, eh, tiene un poco una mala fama es, entre mucha gente, justo con el argumento de Brecht. De ...muy pocos eh, prácticos, un, supuestamente muy lejanos a la lucha de verdad, solo están ahí pensando fórmulamente en sus cubículos, escribiendo de vez en cuando un libro, eh, y, pero quería retomar ese ejemplo, no solamente para que vean cómo Adorno sí tiene una cierta dice este texto, pardon, esta obra musical y algo la defiende, sino el mismo de alguna manera como toda la teoría crítica, no solamente porque hace música, ¿no? toca y escribe música, sino en general creo la, la, la praxis también artística, y, y su pensamiento teórico es mucho mayor de lo que normalmente se considera. ¿no? Creo que es un error abismal considerar la teoría crítica una teoría antipráctica, y no solamente por la praxis, obviamente tiene un papel central, es obvio, aunque no lo quería ahorita entrar en ese tema, pero sino incluso en un paso más allá de ello, no si sí hay una relación más en lo práctico y lo filosófico en esta obra, y claro, como vimos también con la expresión de Javier, obviamente estas reflexiones, por ejemplo sobre Picasso, no son mucho más en distancia una vista distanciada sobre lo que algún punto antifascista realiza, sino de alguna manera es un involucramiento en, en esta, digamos, en esta praxis que tiene, digamos, siempre una, una realidad también, digamos, conceptual y filosófica, ¿no? Entonces... En este punto quería insistir y en este contexto eh, quería señalar otra cercanía teórica entre el rey y Adorno, ¿No? que es justo la relación eh, que vimos un poco en las dos exposiciones anteriores entre razón y arte, ¿no? que es también una cuestión complicadísima y, y muy importante. Como saben, normalmente en el mundo actual moderno arte y razón se ven como opuestos, ¿no? los positivistas hacen. En los, en los museos, ¿no? Eh, o en, no sé, en, en el cine, etcétera, etc., El arte como separado del mundo científico, también bien esta facultad se festeja, ¿no? Daniele lo sabe muy bien, hizo una tesis, algo dentro de tratar de relacionado relacionar arte con eh, sociología, ¿no? Y visto entre muchos maestros esto, había otra... Otra tesista mía que hace años también trabajó algo entre arte y sociología y siempre hay mucha resistencia, ¿no? Esa facultad, como todas las de sociología en el mundo, me imagino, tiene una fuerte carga eh, positivista, en la cual visto como algo por definición no científico, sino incluso en muchos casos visto como anticientífico el arte, ¿no? Incluso tengo aquí una colega en la facultad, con ella se jubiló, que tenía cargos importantes y me decía varias veces, ojalá que los alumnos no lean novelas, los va a alejar de, la, de lo importante que tienen que dejar así es su postura, y no, no estaba aislada, al contrario, tenía la mayoría de los maestros detrás de ella, entonces es una postura que casi todos los posturistas tienen, ¿no? la literatura, en dado caso, el fin de semana, cuando no tengo nada que hacer, y para relajarme un poco, ¿no? para así, para prepararme para hacer otras personas, sí, así lo puedo desviar un poco en el arte, del arte, ojalá que nunca se meta en la ciencia. No, insisto, que no solamente no aporta nada si hasta hace ¿sí? es una postura bastante fuerte en los científicos sociales, sobre todo, que creo que son los verdaderos positivistas, ¿no? Hay como a veces son malentendidos, se piensa que el positivismo viene de las ciencias naturales, que obviamente no es cierto, en general son mucho menos positivistas que los científicos sociales, y bueno, bueno esa es otra discusión, ¿no? que los científicos sociales son los verdaderos positivistas, y entonces, espérame, mejor ¿no? de, de, de, de, de, igual una discusión mejor después, ¿no? Entonces, la idea es que Benjamin, eh, bueno, Benjamin es que Benjamin es muy amigo de Brecht, pero, pero hoy de, tres, ¿no? Red, por un lado y Adorno, piensa en ese punto algo muy parecido, ¿no? Y no es casual que los dos son artistas y al mismo tiempo teóricos, ¿no? Pues también empecé pues, a mencionar lo del piano, etc. de Adorno, Que es más que un pasatiempo, aún en la época que ya no eh, escribe obras, eso es más que, ah, voy a tocarme un para relajarme un poco, ¿no? Es, estoy seguro que es mucho más que eso. Y entonces, eh, de los dos hay reflexiones interesantísimas sobre esta compleja relación entre la razón moderna, que no solamente eh, no es opuesta al arte, sino eh, algo muy diferente de la dialéctica de ilustración que traje aquí en copias, porque en el libro ya se está desmoronando, donde ellos dicen, la ciencia, ese es es Tejo Camador, ¿no? La ciencia en su interpretación neopositivista eso es muy importante, ahorita lo voy a mencionar, un sistema de signos aislados, carente de toda intención, capaz de trascender el sistema. En aquel juego, en su... y los matemáticos hace tiempo declararon ya con orgullo como su actividad ¿no? el juego. Pero el arte de la reproducción integral se entregaba hasta en sus técnicas en manos de la ciencia positivista, ¿no? esta inversión. En realidad, dicho arte se convierte una vez más en mundo en vez de ser distante de una contrapropuesta, en duplicación ideológica, en dosis por reproducción, la separación de la imagen es inevitable, esta frase es clara la separación de la imagen es inevitable, pero, esta es la crítica al positivismo, pero si se hipostatiza nuevamente con ingenua complacencia, cada uno de los dos principios aislados conduce entonces a la destrucción de la verdad. ¿No? Es, para mí son las frases más importantes del libro de la de la tal vez de, de otra de, de las dos frases siguientes. El abismo que se abrió con la separación, no entre signo e imagen, entre ciencia y abismo que se abrió con esta separación lo ha visto la filosofía en la relación entre intuición y concepto. Y ha intentado una y otra. Cerrado. Ella, la filosofía, es definida justamente por este intento. Etc. Entonces, eh, es muy, me parece importantísima esta reflexión muy parecida en algunas obras estéticas de Bertolt Brecht, ¿no? de cómo decir hay una extraña oposición entre signo e imagen, entre lo racional y lo eh, estético o artístico, que ellos dicen que es inevitable, es muy importante, a diferencia de, de Wagner, obviamente en la crítica de Wagner, más adelante lo mencionan directamente, rechazan eh, estas ideas del arte total, por ejemplo, ¿no? esta idea que hay una obra, una obra de arte que incluye de tal manera la razón y con ellos la realidad que puede ser total, ellos dicen por supuesto es inevitable esa separación, eh, absolutamente inevitable y al mismo tiempo absolutamente falsa. Lo que ellos critican, el positivismo no que haya separado a arte y ciencia, más viejo, ¿no? El problema es que lo festejan. ¿no? El problema es que lo con ingenua, complejidad, como dicen aquí en la cita, eh, se hipostatiza, ¿no? Lo festejan, lo elevan a un dogma. Esa separación que tampoco Adorno y Horkman lo dejaron de atrás, ¿no? Insisto, por algo Adorno deja atrás la música como profesión. No, él también lo hace como hobby después ¿no? y no lo digo como la crítica así es que no le quedaba de otra él mismo se sometió a esa separación, tomó la decisión voy a ser un filósofo sello y solo voy a tocar el piano en las ¿no? digamos pero el, una lo hace no le queda de otra porque él mismo es parte del, del mundo actual capitalista donde la división del trabajo nos es impuesto de manera violenta y si nos sometemos nos va muy mal lo acepta en ese sentido y al mismo tiempo no lo festeja ¿no? y sabe que lo acepta obligadamente, a sabiendas que es falso aceptar, ¿no? que son unas figuras de pensamientos centrales, dialécticos, una teoría crítica, una cosa al sistema capitalista y su lógica porque no lo queda de otra, y no solamente el capitalista, la civilización ex existente, en términos mucho más amplios que la reproducción capitalista, ¿no? Por algo ellos dan clases, ¿no? Como dijiste, hasta te ponen números, asociaciones, me hizo bonito cuando te daba risa el número, más raro, ¿no? Que adorno del número de asociaciones, ¿no? Que tanto critica, ¿no? La, ¿no? la, la, la administración del pensamiento con, con, con, con sistemas, así, numéricos etcétera. De claro, ni, ni modo, es que a a todos no le queda de otro, si quiere poner orden en una transcripción de sus clases ni modo, digamos se somete por supuesto que se somete como todos que estamos aquí sentados nos sometemos y no nos queremos aquí sino en un manicomio o no o sé, sea, no siempre en lo mejor los casos, ¿no? o, o tenemos bajo tierra o bajo tierra. Aquí sentados ordenadamente y educadamente, ¿no? Porque nos sometemos a todas esas reglas de juego, más o menos, por lo menos o por lo menos fingimos hacerlo, para que la gente nos crea y no nos rechace demasiado, pero al mismo tiempo sabemos que esas reglas son absolutamente falsas, disfuncionales, y la idea principal, bueno, no hay mucha, pero la principal en términos filosóficos es esa, no mezcles arte con ciencia, es como la regla, ¿no? O al tiempo, o arte, can, o intuición, intuición y razón que no es lo mismo que arte pero digamos en una dirección parecida la no mezcle las dos cosas no como dicen luego en el amor no eh, si sí amo tanto a que no podemos convivir es como ¿no? que siempre dicen cuando se pagan como diciendo la realidad nos indica que mejor me voy con alguien no sé que me pague la aunque yo sé que mi intuición, y mi amor bla, bla, bla, me dice otra cosa, digamos, ese es lo, lo, lo típico que casi todos hacemos, insisto, menos los locos ¿no? y otras eh, personas desagradables. Entonces, eh, en ese sentido se someten, pero siempre a sabiendas que este sometimiento debería ser digamos, eh, eh, dejado atrás en la medida de lo posible. ¿no? De Brecht, una idea muy parecida, cuando él dice la única idea, de pardon, la única manera de, decir, de meter una idea nueva a la cabeza de una persona es con un matío. Las cabezas son tan cerradas, tan neométricas, tan, tan, digamos, como una, ¿no? como una caja fuerte en el banco, que ahí no entra la nueva idea, eso no es posible. ¿no? Pero este está convencido que racionalmente nadie nunca va a ser convencido de la nueva idea. Y dice, la única manera es con Matillo. Y dice, ¿cuál es el Matillo? La risa. ¿No? Ahí piensa, muy parecido a Chaplin y otros, ¿no? y Benjamin también tiene una idea parecida sobre la risa. La risa es la única manera, es el instante en el cual de repente se abre la cabeza y chup. Se puede meter rápido en ese segundo que se abrió una idea nueva. Ese es el que convoca la risa hoy en delante. Es un buenísimo ejemplo. O también los de Brecht. Los de Brecht a veces el momento más inapropiado donde las peores cosas pasan, todo el mundo se mueve la risa. Imaginaos porque Brecht se equivocó al escribir la obra, lo hace a propósito. Porque justo ahí abre este espacio. y la razón por un instante, el instante es muy corto es suficiente que se metan a la nueva a la razón hermética que todos tenemos no estaríamos aquí sentados entonces, eh, a lo mejor los niños de dos años tampoco lo tienen ¿no? por, por eso tampoco están aquí, porque corren y gritan y molestan, pero ellos también tienen a veces tanto luego los niños, ¿no? porque tienen esta cabeza constante de abrirse a nuevas cosas, pues aprenden tan rápido, no sé si ustedes lo han visto, pero si un niño aprende un idioma en medio año y un adulto tardó a lo mismo 20 años y bien le va, ¿por qué justo por eso? Porque esta ser razón racional todavía es imperfecta y entonces se puede meter nuevas palabras, nuevas ideas y nuevos sonidos a su cabeza y aprende el idioma rápido, mientras el adulto tenemos una resistencia racionalizada muy fuerte, entonces eso sería una idea que en el fondo comparte en Brecht y Adorno, ¿No? que el arte, puesto tanto en también los escritos que se mencionaron, el arte es puesto de repente, a pesar de esta crítica que aquí tienen, donde ellos dicen a los dos principios, el artístico y del científico separados, los dos destruyen la verdad, no si son muy críticos, hasta más críticos que en otros textos adorno es en relación al arte, a pesar de todo eso Adorno, insisto, en otros textos implícitamente, en poquito en ese, tiene esta esperanza de la posibilidad de lo que podría provocar el arte pues, por eso, porque permite esta, esta capacidad de, de captar algo diferente, algo nuevo que no está en el sistema que ha aprendido toda la vida, en el arte como unos últimos y pocos reductos que existen todavía para ellos, aún en el mundo actual moderno, ¿no? Que, como bien dijiste a tu ponencia, no estoy muy de acuerdo, es como de los pocos espacios que todavía nos quedan. Por supuesto, casi nunca se cumple, aún el arte está casi siempre sometido a la lógica existente, pero hay momentos aislados, de repente Pasar todo el día, eso dicho le paso, pero Austria es un país, yo crecí muchos años en Austria, un país muy conservador, muy cerrado, espantosamente cerrado. El único lugar donde se atrevan a criticar algo es el Burgtheater, ¿no? el teatro famoso de Viena, como es el teatro más importante del idioma alemán, ahí es donde critican. La única crítica política importante o social es este teatro obra de dos horas, ¿No? ahí pasa de repente algo importante no y lo ataca, ¿no? y Paiman, por ejemplo que el director de hace un tiempo recibía miles de cartas, amenazas de muerte porque él expuso, bueno, hizo presentar una obra muy importante eh, de Bernhard, ¿no? Thomas Bernhard ¿no? en la plaza de los héroes, ah, es el gran entre muchos comienzos que da Hitler y poco después que los trastropos alemanes entran bajo el aplauso de muchos austriacos a Austria, y miles de personas corren libremente, nadie los obliga a la plaza principal de Viena, más grande por lo menos, para escuchar a Hitler, ¿no? y la obra de teatro es sobre este acontecimiento desde el punto de vista de un judío que vive en un departamento que da esa plaza, observa todo, ¿no? cuando presentan esta obra es un escándalo en Austria, es la primera vez en Austria que alguien se atreve a mencionar que aquí también había, bueno, allá también había nazis, la idea antes era que los nazis son los alemanes, ¿no? Y los austriacos no nos, como, a tu caso, ya nos entregamos porque vinieron a ocuparnos. Lo que quiero decir, es justo lo que dice Recht y Adorno, es en el arte donde de repente, a veces, insisto, esto pasa cada cinco años y no pasa más de dos horas, pero por lo menos, ¿no? Cada cinco o dos, dos horas hay alguien que se atreve a de decir la verdad en Austria, ¿no? y Algo es algo, ¿no? Entonces, y es, eh, digo digo Austria porque ahí es más visible que en Alemania. Alemania es un poco más diluido eso, pero así pasa en muchos países, ¿no? Estados Unidos, ¿quién se atrevió a, la, a criticar la guerra de Vietnam? Fueron todos los artistas en los conciertos de rock, etc. ¿Quién no se sé si acuerda cuando Donald Trump, al inicio de su presidencia, que en los primeros que salían a criticarlo por su machismo, etc., eran un, un número grande de artistas? Entonces, justo a eso se refieren a Donald Trump y a Brecht, como un, un refugio de lo no totalmente sometido a esta razón positivista. Esto es a veces el arte en muy pocas ocasiones, pero obviamente cumple esta función solo si no se aísla de la parte racional. ¿No? Por eso dijo, el abismo es inevitable, pero hay que tratar de superarlo también desde el lado del arte. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, no se trata nada más de divertir y o sea, que la gente. ¿no? Bueno, quedarían, pero ahorita el chiste es que esta risa que provoca una nueva idea, ¿no? o que hace visible una realidad hasta ahí invisible. ¿no? Por ejemplo, la presencia del nazismo en Austria hasta hoy. ¿no? Esto es casi invisible y lo puede hacer visible de repente en una obra de arte. Entonces, solo si se logra esta confrontación muy extraña entre lo totalmente lejano a la razón, justo hacia, hacia entrar en una relación directa con la razón, ahí es donde pasan las cosas importantes. ¿no? Hay una, una idea sumamente dialéctica, donde se plantean, como dijo un, un abismo insuperable, eso es muy importante, realmente insuperable, pero ¿no? al mismo tiempo uno que tiene que ser superado. no ese es como la construcción, recto dice un poco con otras palabras, pero insisto, con su reflexión sobre la risa hay algo muy, muy parecido, porque él insiste ahí eh, en la importancia de la reflexión crítica. No una introducido que un discurso así muy, no sé, muy bien hecho, no y muy bien construido, que aprueba, en... no se sé, da un título de, no sé, doctor, o no sé, alguien, sino un discurso aparentemente fuera de la razón, ¿no? pero que es el único que logra todavía corregir algo en la razón existente. ¿no? y justamente confrontándose con ella. Entonces yo creo que eso es un punto de muy importante y creo que sí lo podemos retomar justo con la formación universitaria, también, ¿no? ya estando aquí sentados en una auditoría de una facultad de ciencias políticas, yo creo que justo en arte-ciencia había que constantemente criticarse también esa ciencia y um, justamente permitir, pero no solamente que sea el arte. ¿no? misma construcción cotidiana de lo de lo verdadero eh, meter también elementos estéticos, artísticos, pues también me gustó mucho ¿no? hace rato, muy amablemente algunas personas construyen afuera, muchas gracias un eh, altar de muertos para adorno, ¿no? <ríe> y me gusta aparte que es la costumbre en México, etcétera, y no sé cuántos altares de muertos se han hecho en México, adorno, no, no sé pero no creo que muchos entonces, aparte que me gustó esta parte simbólica, pero también con la parte artística estética, ¿no? que seguramente es central para que funcione eh, un evento eh, científico, o filosófico como lo queremos llamar, sobre ¿no? Entonces, esa es la otra idea ¿no? en la cual quería insistir. Y un ejemplo de, que, que podría ser para alguien que logra, bueno, no sé si logra la palabra, pero que intente constantemente, sabiendo es que es imposible, pero intente eh, superar este estadismo entre lo racional, lo lógico, etcétera, por un lado, y lo estético, artístico, por el otro lado. Para mí un buen ejemplo son los directores de orquesta bueno, si sí son buenos, ¿no? Obviamente tienen que ser plenamente racionales y tener todos los instrumentos, de la partitura de no sé, 30, 30 instrumentos, tener cada nota en la cabeza, ¿no? Y se equivoca en, la, en el ensayo un músico, dice ¿sabes qué? Tu nota entró, no sé, una, un octavo de demasiado tarde entraste, ¿no? Esto no puede ser de tu casa y eso en un mes cuando ya por fin tocas bien, ¿no? Y tiene que ser súper estricto y así, si no es estricto, es más, de orquesta, Si la cuenta de. No sé, un cuarto de segundo, eso es imperdonable, ¿no? Es totalmente racional. Si no es racional, además tiene que administrar las cuentas, etcétera, a veces hacen esto también los directores. Entonces tiene que ser plenamente racional y al mismo tiempo todo lo contrario. ¿no? Si solo ve las notas, si solo escucha si está atrasado no un músico por ahí, obviamente es pésimo director, ¿no? No, mejor que ni trabaja en eso. Tiene, por supuesto, olvidarse todo eso, olvidarse la partitura, olvidarse de cada de unos eh, instrumentistas, etc., y solo escucha. Escuchar su, bueno, belleza si quieres usar esta palabra, ¿no? Escuchar la música y escucharla, en, bueno, en, ¿no? en su como obra completa, ¿no? Olvidando todo lo otro que mencioné y olvidando al mismo tiempo, ¿no? Olvidando al 100% lo racional y escuchar perfectamente la obra y decir, que si los músicos saben que... No, perdóneme, pero se nos escuchó bien. ¿no? Ese es el buen director. ¿saben que algo estuvo mal? Todos. Exactamente correcto, que okay, bueno, trabajamos muy bien los últimos tres meses, pero esto no funciona. No, no hay que cambiar algo, ¿no? Dígame, y luego no sé qué cambia, no sé, de todo la que esto, pero algo lo va a cambiar junto con los músicos y se hace la obra bella. es un poco, creo, un ejemplo de, una, de esta dialéctica, ¿no? Insisto, en el mismo instante, eso es muy importante, no son dos momentos como a veces se mal la dialéctica, no son dos momentos. Esto cualquier pensador inteligente sabe que las cosas cambian en el tiempo, esto no es dialéctica, y tampoco son dos perspectivas. No, cualquiera que es inteligente sabe que una cosa desde dos perspectivas se ve diferente. Y no, la montaña es obvio, yo casi sí, las montañas, la montaña de un lado se ve a veces verde y redondo, del otro lado a veces se ve gris y, y, y rocosa. Y poco es la misma tanda que por supuesto pues, es la misma tanda solo de dos perspectivas, pero es tampoco es dialéctica. ¿No? Cualquiera que tiene los neuronas lo sabe, ¿no? a lo mejor los positivistas, ¿no? pero cualquiera que es un poquito más inteligente lo sabe. Obviamente todo eso no es dialéctica. Dialéctica es que desde, el mismo, desde la misma perspectiva, en el mismo instante, es y no es algo. ¿no? Por ejemplo, es la razón favorable para hacer un bueno, el uso de la razón favorable para ser un buen de resto de orquesta y al mismo tiempo esto en el mismo momento, desde la misma perspectiva. Solo así es dialéctica. Todos todo son otros todo tipos de reflexiones que también son interesantes, tienen su valor, pero no es lo que quiere ser Adorno o Brecht, ¿no? que sí son los dos dialécticos en sentido estricto. Insisto tanto porque a mí mi impresión es en México no me odian. En Alemania tampoco. Pero, pero sí insisto que la dialéctica ya... No sé qué vamos en Guanajuato, pero en, en la dialéctica ya no existe. En la UNAM nadie habla dialéctica, por ejemplo. Es algo eh, totalmente ya por una razón que no entiendo al 100% a qué se debe, pero ya ha no o se entiende a veces de manera muy superficial, ¿no? como algo en el tiempo o algo desde la perspectiva. sí son elementos que se pueden considerar, pero no es el punto. ¿no? El punto es en el mismo instante, y es justo lo que expresa en esta frase, ¿no? cuando dicen signo e imagen son inevitablemente separados y al mismo tiempo hay que tratar de superar esa separación, insisto, a sabiendas que es imposible superarla. ¿No? Estas esas dos ideas, aunque son opuestas, obviamente, ¿no? porque ¿cómo hago algo de lo cual sé que es imposible hacerlo? Solo un loco haría eso, ¿no? un paranoico, un, alguien traumado que repite eternamente la misma actitud de lo haciendo la cual ya sabe que va a fallar, ¿No? y lo hace esto es justo lo que ellos proponen ¿no? justo lo que hace el traumado, el paranoico repetir, repetir, repetir a sabiendas que nunca funcionan esa es justo la actitud del dialéctico pues hace rato dije, si fuéramos todos realmente lo que proponen Adorno y Breta, a lo mejor no estaríamos aquí sentados estaríamos a lo mejor todos en el manicomio ¿no? ese es justo un poco el secreto del arte ¿no? el arte es como que una, tal vez la única manera ¿no? de ser eh, pensador más o menos eh, sincero y de alto nivel sin entrar al manicomio, ¿no? lo que llama Freud, de, de, la sublimación, ¿no? es como una manera de desviar esas energías que nos pueden llevar a lo peor, ¿no? al asesinato, al suicidio, no sé si se les dije a mis amigos en Frankfurt, eh, la mayoría decidió suicidarse, el otro de plano mató a su mamá, entonces existo en mi infancia, o mi juventud estuvo rodeado de pocos suicidas y asesinatos, los más así decentes solo en todo al manicomio entonces sí así que sí ¿no? y eran los más listos no es no no digo para hablar mal de ellos eran los más inteligentes los más listos los más visionarios de los cuales estoy hablando y justo pues por no porque entender esas cosas lleva necesariamente a la locura no hay otra solución Pero sea, la única solución y supuesto le gusta a estos autores como Agustín Adorno ¿no? eh, la única no sé si solución de escape es el arte no el arte pues, como menciona el director de orquesta, el arte es un lugar muy raro, pero uno puede... Eh, manicomio. ...manicomio. Cualquiera de ustedes que es artista o ha sido artista lo sabe. No hay peor el arte que el manicomio. No hay más locos en cualquier lugar de arte que en cualquier manicomio. Es una locura, pero una locura sublimada, ¿no? como bien dice el donde se encuentran reglas. Donde Se otras formas de convivencia que no son racionales y al mismo tiempo sí lo son esta dialéctica, ¿no? Es una manera de, de evadir de alguna manera la locura, pero tampoco es sea positivista, ¿no? Que es como, que es peor todavía, obviamente. La peor opción de todas es, ser positivista. Que es, digamos, eh, bien visto socialmente y uno a lo mejor recibe un buen salario, etcétera, que por supuesto no resuelve ningún problema. Entonces, esa es un poco una de las razones por qué estos autores se dan tanta, tanta importancia al arte, insisto, no tanto solo por, como Brecht, a es un poco simplificando, dice, vamos a efecto político en la formación de las masas, que seguramente es cierto de alguna manera, pero no es el punto central, creo que dice que ni siquiera va a haber, aunque lo diga así para que los partidos estén contentos, sino creo que Brecht y Adorno, los dos bien saben eso, esa es la manera de vivir cotidianamente esta contradicción, con una cierta decencia mínima, con una cierta, digamos, aceptación o cargo, que, que socialmente el arte, a pesar de todo, ¿no? a pesar de lo que se sí dijo de industria, industria cultural, eh, razón eh, instrumental, etcétera, el arte tiene, a pesar de todo, todavía un cierto respeto social. No sé exactamente por qué, en verdad no lo he entendido, a qué se debe, qué bueno, ¿no? Me parece. pero hay como una aceptación social de este grupo de locos. ¿no? que hacen cosas raras, ¿no? y hasta se les paga a veces o se acepta, es como una, una, una, una, una permisividad social que aún el capitalismo no ha desaparecido por completo. Está tendencialmente desapareciendo, ¿no? y Televisa, por ejemplo, se encarga de eso, ¿no? pero no lo han logrado al 100%, sí hay restos bastante relevantes. de. de... En la música, etcétera, etcétera, bastante relevantes de, de, de una forma de vivir, insisto, no solamente de crear o de producir, sino de vivir, ¿no? Hay todo un ejército de no como crítica, pero un número muy grande de personas que viven del arte, logran vivir de ello, y viven de ello, insisto, de alguna manera, poco fuera de la lógica social establecida, aunque de repente se venda, ¿no? Pero todos logran mo moverse en esta contradicción, y creo que es, en ese sentido es tan importante el arte, no solamente como algo que nos hace ver y la artista educa al otro, todas esas cosas nos abren los ojos, todas esas cuestiones que es cierto que nos los y como grupo de personas. ¿no? que puedan vivir de ello y logran como su espacio en la sociedad, a pesar de su forma loca de, de ser, de pensar, esto que también es importantísimo. ¿no? Es algo que hasta hoy no se ha logrado destruir, ojalá que nunca se logre, ¿no? pero sí como, eh, como el resto de la humanidad, ¿no? como el resto de, de, de la vida, no se sé cómo mala no es no enajenada, sí es enajenada también, pero de todos modos tiene una enajenación de otro nivel, ¿no? de un nivel poco menos brutal, ¿no? dijo que esa es la razón por porque Adorno y Brecht los dos tienen esta gran admiración que sí la tiene al final de cuentas por el arte y esta, esta visión del arte como un reducto de algo, eh, de algo diferente ¿no? y una última cosa con esto mejor para porque hay tiempo para la discusión, ¿no? eh, si ustedes ven eh, lo que son los últimos, perdón, últimos, lo más viejo que existe en la humanidad lo más así, aparte de huesos, no hay algunos huesos, ¿no? De humanos que se parecen bastante a los nuestros, ¿no? En África encontraron unos huesos de 2 millones y muchísimo a nosotros, digamos, o esqueleto por lo menos, pero eso sí es, es lo más viejo que hay de la humanidad, pero en términos que no ya suenan directamente lo físico, el cuerpo, los huesos, es justamente el arte. O sea, las pinturas rupestres, hay unas eh, puras pinturas rupestres eh, ¿no? que en Brasil que el otro día que tiene más de 60 mil años por ejemplo, que es viejísimo, claro, las pinturas rupestres un poco más grandes son las famosas que encontraron bueno, hace como 10 años en el sur de Francia, ¿no? que tiene más de 35.000 años, no y fueron pintados a lo largo de 6.000 años ¿no? fuera como si estos, nosotros estuviéramos tuviéramos, retomando lo que hicieron en Egipto las pirámides, lo consideramos nuestro propio obra y lo mejoramos constantemente Entonces, esa es la humanidad lo que realmente tenemos de nuestra propia historia es exclusivamente el arte hay algunas herramientas por ahí pero yo no sé si de esta edad, a lo mejor sí alguna sí, pero son mucho más rudimentarias. lo que realmente hay para reconstruir la historia humana es el arte no es la sociología y tampoco es la filosofía, no es realmente el arte, entonces creo que esto no es casual, no es porque lograron encontrar una cueva que nos ha destruido, eso es más que eso, sino creo que ahí se expresa exactamente lo que Adorno y Rey piensan, el arte como lo meramente humano, tal vez lo único, ¿no? tal vez es realmente si algún día alguien más nos va a recordar, no sé quién, eh, si ya no existimos los humanos, que es bastante probable que esto pase un día, no que ninguna especie es eterna, no se le agarra a la humana así, como ustedes saben, el 90% de las especies que algunas existían sobre la Tierra ya no existen, no sería raro que fuéramos la excepción. Entonces, pero si algún día alguien nos recuerda a los humanos, está seguro que lo que nos va a dar a ser la pintura obviamente lo que dura, pero a lo mejor también más aspectos, esto seguramente va a ser lo que perdura, porque es realmente lo que nos hace como humanidad y por eso tiene que ver con esta cosa, esta cita, porque es el único espacio donde a veces se logra esta, eh, brincarse, esta cifra entre signo e imagen. Claro, Jocamado y también Benny Epardon Brecht, esos textos teóricos lo intentan también, desde la teoría es cierto, el intento también desde ahí, no hay que negarlo, pero donde realmente creo que se logra con más fuerza es justo en el punto de contacto ¿no? entre signo y imagen, que con más fuerza que en la ciencia o en la filosofía incluso se logra en estas obras de, de, de arte y yo creo que este punto no hay que no hay que olvidar, un poco también en sentido como, como dijo Yair, ¿no? a pesar que los nazis tratan de hacer algo parecido a la obra de arte, en el fondo es pura propaganda, ¿no? en sentido estricto, yo creo que... No es, no es este acto de cual ellos hablan donde se brinca y de vuelta entre reflexión crítica y e imaginación, este brinco obviamente tratan de evitar los nazis a todo, y sus artistas eh, a toda la costa entonces en el sentido estricto el arte digamos eh, que se merece este nombre, si es el otro. ¿no? Y nada más meto para terminar una idea de Benjamin, muy cercano a Brecht en este punto también, y también adorno. ¿no? Benjamin dice, la verdadera aportación del artista no es tanto la obra en sí, aunque ¿no? haya miles de obras que haya producido un artista, su aportación es haber creado una forma diferente de hacer la obra, o bueno, en la literatura, haber creado una forma diferente de escribir, puesto Gulfo, por no es tan importante, Gulfo escribió casi nada, en términos numéricos. No estaría en el sistema nacional de creadores, no creo. ¿no? Era un flojo, ha escrito dos libros. No ha no hecho nada. Fue muy criticado en su época por Dijo, ¿cuándo publicas estos libros, Gulf? Y dice, no, ya no tengo, ya escribí todo. ¿no? Algo así. Y contestó, no es, no es el número de páginas que, que cuenta. Es que él inventó junto, claro, junto con otros un estilo totalmente diferente. Más ¿no? con ella se conoce como realismo mágico. Y le hizo una ruptura, es parte, una parte central de una ruptura. Esa es su productividad. No, no tanto que haya llenado muchas páginas con muchas letras. Esto cualquiera que sabía escribir la puede hacer, ¿no? con el internet más todavía. El chiste no se escribía mucho. El chiste es romper oh, la forma. ¿no? Y es de, oye, que, eh, construir, producir una nueva forma, en el caso de Wolf, escribir. Eso es donde realmente es productivo. Y eso es obviamente algo que nunca había, por ejemplo, nazi. ¿no? Como, como bien dijiste, ahí los nazis puesto a, a la. A la a la reproducción, a la homogenización, que siempre se haga lo mismo eternamente y por supuesto el que hace otra cosa se sale un poco de la línea es inmediatamente eliminado. Por... Entonces, por supuesto, en ese sentido, en la derecha en general, y menos en los nazis, nunca va a haber población artística, en ese sentido, de por sí formas diferentes, porque eso permite eh, solo permitiría eh, una idea abierta de que somos los humanos. ¿no? La idea cerrada que ellos dicen que somos los humanos, que los que siguen un líder, los que siempre hacen lo mismo, obviamente excluye por definición esta idea de artista realmente por óptimo ¿no? entonces en ese sentido el arte por definición es un, algo antifascista es por definición, si es arte realmente en sentido estricto que produce formas nuevas es algo también anticapitalista ¿no? porque también el capitalismo por definición evita siempre lo que se sale de la lógica y siempre quiere que se reproduzca todo otro, una vez que se supo que se puede vender bien, entonces con, con esto lo dejo entonces, y abrimos un espacio para la, para la discusión ¿Qué es el primero?